No va a revivir lo va a revivir, lo va a revivir, lo, re lo va Ay, a revivir. Lo iba a parar, mami. Tengan cuidado, tengan cuidado, me Ya, le vamos a regalar al chino. Sacan clip, gente, sacan clip. Sacan clip, gente, sacan clip. Volvió el chino de antes. Vale, Franco, vale, Franco. Ah, pero esa me. No, esa no. ¡Loco! ¡Ey! ¡Esa mina yo la puse eh, sin querer! ¡Fue! Pues. Saca el eclipse completo! ¡Alaner es tan pendejo que no te puedo insultar!